Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, ludus políticos. Y en el video de hoy vamos a hablar de un tema que se repite constantemente una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en las redes sociales, en, sobre bueno, sobre todo en redes sociales cuando se anuncia que un actor negro va a interpretar a un papel tradicionalmente blanco, por decirlo así. Y siempre surge, de alguna u otra forma, se está con el tema de la sirenita. Salió con el tema con el rumor de Idris Elba interpretando a la gente 007 James Bond y también lo más reciente es Michael B Jordan, que al parecer también es un rumor, interpretando a Hércules, pero la versión animada de Disney, que van a hacer otro live action, por Dios. Disney tiene que detenerse con eso. Entonces me enganché de eso para hacer un video como este. Ya hice uno más o menos similar tocando el tema de las mujeres en papeles importantes que subí hace unos meses también. En la tarjetita de arriba seguramente van a ver una sugerencia para ir a ver ese video Y la verdad es que yo tengo pensamientos encontrados respecto a este tema Porque realmente no me molesta el cambio de las razas Sino la intencionalidad detrás de esa decisión Uno puede entender que al director o los productores o productor les interese cierto tipo de personas, cierto tipo de personalidad o cierto tipo de actor para que interprete al papel que ellos han creado. Hay ocasiones donde resulta ser que el actor que físicamente tal vez no era lo que buscaban termina siendo el actor que puede interpretar al papel, porque tienes los dotes actorales y una esencia que podría funcionar para ese personaje en particular. Pero al mismo tiempo, entiendo a los que les molesta este tipo de decisiones porque se ha estado intentando utilizar el tema de la inclusión dentro de Hollywood como un arma facilonga si es que existe esa palabra para venderse a sí mismos como personas muy inclusivas, tolerantes y que dan apoyo a ciertas comunidades marginadas en la historia. Pero muchas veces ese no es el caso. Sucedió con este muchacho de apellido Boyega, no me acuerdo el nombre, que interpretó a Finn en la última trilogía de Star Wars Que se estaba quejando precisamente de cómo el papel de Finn fue reduciendo su importancia al paso de las películas Y tiene razón, los grandes fanáticos de Star Wars, no me incluyo allí, simplemente he visto las trilogías y me han gustado pero no soy tan freaky como para leerme todos los cómics y todos los programas relacionados a ese universo Pero la cuestión es que en efecto perdió mucha relevancia Muchos de esos fanáticos, tal como mencionaba Pensaban que Finn iba a ser una, un Jedi Pero no, no pasó <risa> No pasó y simplemente fue como una especie de token Creo que en los 90 le llamaban así al personaje negro Que incluían en una serie simplemente para cumplir una cuota racial, como para decir que eran muy inclusivos. Él recientemente opinó al respecto y dijo que si van a agregar un personaje negro de una minoría racial, pues que los hagan realmente relevantes. No necesariamente tiene que ser el más importante o el protagonista, pero que tenga relevancia ¿no? o que no los vendan como alguien muy importante y que al final, pues no hagan nada realmente relevante para la historia y que simplemente te vendan la apariencia del actor para simplemente llamar la atención de cierto grupo demográfico. Porque eso fue lo que hicieron con el personaje de Finn. Me lo presentabas en pósters, me los presentabas en el póster principal y pues para nada, porque ese personaje no hizo la gran cosa. Y yo creo que es entendible la molestia de este actor. En cuanto a mi opinión personal respecto a este tema, no me importa si hay un cambio de la raza de algún personaje, pero esto ya se ha vuelto algo muy habitual que historias folclóricas europeas están viéndose afectadas por simplemente elegir a un actor negro. Y bueno, no va a faltar que me haga racista, de mierda, no quiere a ningún negro en películas. No, por supuesto que no, o sea, yo no soy racista para nada, sobre todo porque provengo de una familia multiracial. Yo no tengo ninguna, ningún problema con eso Y de hecho yo reprocho muchísimo a Hollywood que no explore la historia tan amplia de África, que ellos nada más se reducen a Mandela y reproducir estereotipos raciales africanos como los rebeldes con armas AK-47, con cinturones de balas y boinas rojas, simplemente estereotipos negativos y el único positivo es Mandela o dictadores bananeros africanos.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 En mi cuenta de Twitter puse dos ejemplos sobre este tema que podrían explorar muchísimo la historia africana, como la dinastía 25 de Egipto, donde eran faraones negros de origen etiopía. O pueden hacer una serie sobre el imperio de Malí, enfocándose en Mansa Musa, quien se presume fue, ha sido el hombre más rico de la historia de la humanidad. Es decir, África tiene una historia tan larga y amplia, con reinos e imperios. Y aquí te incluyo a África del Norte, en donde son un poco más, digamos, de corte árabe, de Medio Oriente, musulmanes, y de la África subsahariana, que son, digamos, de los que habitualmente tenemos el estereotipo de lo que es un africano. Es decir, no es necesario utilizar historia europea para ser incluyentes y meter a actores negros. Es necesario también hablar de historia africana e ingresar no solamente a actores británicos y estadounidenses negros, utiliza también a actores africanos. Muchas veces vemos programas de televisión también y vemos a personajes que les han cambiado la raza y no lo sabíamos. Por ejemplo, muchos de los que nos iniciamos en Juego de Tronos o Game of Thrones nunca... Habíamos leído los libros en primera instancia, ya me los leí, qué belleza de libros. Por ejemplo, Saro Soandatsos en los libros es un hombre blanco, pero en la serie te lo presentan como un hombre negro. No recuerdo el nombre del actor, Anosie, algo así, es de origen nigeriano, si mal no recuerdo. Y este mismo actor también interpretó a Sansón y él en su representación tenía dreadlocks. Y una de mis series favoritas que es Spartacus y donde, donde tomo gran parte de la esencia de la estética de este canal hay un personaje que se llama Onomeius o Enomao que realmente este personaje o el nombre de este personaje histórico es de origen galo mientras que en la serie se le presenta como un gladiador interpretado por el actor Peter Mensa. Que es de origen ganés, africano. De hecho, ese es uno de mis personajes favoritos. Si no, les digo que es mi personaje favorito de toda la serie. Y bueno, es que dentro de esa misma serie también hay otros cambios como presentar a Cayo Julio César como un hombre rubio y de ojos claros cuando no era así. También tenemos que comprender que en Hollywood se van a tomar atribuciones para modificar a los personajes como les dé la gana. Siempre ha sido así. Pero es decir, como les digo, yo no tengo un punto radicalmente opuesto Yo no estoy en ninguno de los dos extremos Sino que yo entiendo ambas posturas Pero tampoco hay que darle tanta importancia al asunto Se tiene que analizar ciertamente la intencionalidad de los productores o de los directores Pero tampoco tenemos que darle tanta relevancia Y menos si se trata de un live action o un remake Que todos son una porquería, pongan al actor que pongan Sea fiel a la historia o no que de por sí la versión animada, ninguna versión animada de historias folclóricas europeas realizadas por Disney se apegan a los cuentos reales porque son en cierta medida bastante oscuros. Creo que era necesario, un video sencillito, un video tranquilo para variar un poco. Vale acotar también que Idris Elba habría hecho un personaje maravilloso como James Bond. E incluso él hizo de Heimdall en las películas de Thor, Van a decir que un hombre negro en un reino nórdico tendría sentido Pues no, pero muy poca gente le prestó atención a eso O se hizo poco escándalo Igual está eh, Blarroco Johnson como Hércules Que es de origen samoano <risa> Y por otra parte, pues... Y bueno, eso también nos hace ver que esos cambios no son tan importantes Pero está bien cuestionarlos dependiendo de la intencionalidad también dependiendo de la magnitud, porque sé que hay una serie de Netflix en donde creo que todos los actores son negros interpretando a personajes mitológicos griegos, a dioses griegos o deidades griegas, y eso para mí no tiene ni el más mínimo punto sentido. Pero, bueno, recuerden que si les gustó el video, denle like, comenten su opinión respecto a esto, y compartan el video, porque de verdad eso me ayuda muchísimo a crecer. Para formar parte de esta ludus,